Hablando con Jesús Podcast Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí en la Hablando con Jesús Podcast Siempre André la Gloria, la Honra y, la, y el Poder de nuestro Señor Otro tema maravilloso que nos trae otro domingo Siempre André la Gloria, la Honra al Señor un tema, si vas en mi barca no temeré, una vez más si vas en mi barca no temeré, te dice el Señor no debes de temer te dice, te dice el Padre Amado el Hijo y el Espíritu Santo no temas, no temas porque muchas veces vamos en esas sendas vamos con, la, con esta promesa y, y muchas veces nos sentimos agobiados y saber que él nos dio una palabra, una palabra hace mucho tiempo que, que, que a pesar de que hay una tormenta, haya lo que haya, Él siempre va a estar con nosotros en el nombre poderoso de su nombre. Y le damos la gloria y la honra a nuestro, nuestro amado Padre Celestial. Aquí en Hablando con Jesús Pabka siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Una vez más la, el tema es, si vas en mi barca no temeré. Así lo ha titulado el Espíritu Santo. Aquí eh, aquí en los estudios de Cristianos en la Gloria, también nos escuchan en Cristianos en la Gloria Radio para darle la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Gracias, Señor, por ser maravilloso, grande y poderoso, Señor. Eh, nunca vamos a cansar de darte esa gloria y esa honra para ti, amado Padre. Un saludo para que nos vean, nos escuchan. Mejor dicho, el Señor siempre moviéndose eh, en la parte sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesucristo. Saludos a todos que también nos saludan en des, esas diferentes partes del mundo. Saludos para México, eh, que nos escriben, nos mandan saludos. Gracias, Señor, porque tu palabra llega donde tú quieres y cuando. Y en la forma que, que menos la, la gente espera. Pero bueno, Padre, eres tú haciendo la obra, no nosotros. Nosotros somos unos simples instrumentos. Y mis hermanos de Cristo en la gloria, Aquí, en Hablando con Jesús Podcast, el Señor nos lleva a Mateo, capítulo 8, versículo del, 27, del 25 al 27. Una vez más, Mateo 8, del 25 al 27. Si quieres tomar apuntes, bienvenidos. Si quieres compartir estas buenas nuevas del reino en de los cielos, es el momento de hacerlo. Y compartir las buenas nuevas del reino de los cielos en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Eh, Padre Celestial, para la gloria, aquí también estoy buscando la palabra lo ¿no? que nos dice el Señor, que nos quiere hablar en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos estás viendo, para siempre darle esa gloria y esa honra a nuestro amado Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, la palabra aquí en el uh, en Evangelio de San Mateo 25 y 27 nos habla cuando Jesús calma la tempestad, esa tempestad que. Muchas veces estamos y comenzamos a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Padre amado? Y sabemos que el Señor está ahí, pero muchas veces nos sentimos como que, que el Señor está trabajando. Pero recuerda que el Señor está trabajando grandemente en cada uno de nosotros, uh, en tu familia, en tu esposo, en, en tu esposa, en tus hijos, en el vecino, en el compañero de trabajo. Y bueno, mis hermanos, vamos a leer rápidamente. El Señor nos dio del 25 al 27, pero ¿sabes qué? Te voy a leer del 23 al 27, cuando Jesús calma la, uh, la tempestad. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le dijeron, He aquí que se levantó en el mar una, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Muchas veces, voy a parar un momentico ahí, muchas veces cuando comienza esa tormenta que nosotros decimos de pronto ese problema, Pensamos que es grande, pero el Señor, yo sé que eh, en el ámbito espiritual está diciendo, no sé por qué se preocupan. Yo les hablo, yo les digo, y yo los entiendo. Pero recuerden que yo estoy ahí, que yo soy el camino, la verdad, en la vida. Y continúa diciendo estos versículos, Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos aquí dice eh, en el versículo 25 y continúa el versículo 26 diciendo Él les dijo ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres que se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Recuerda que estamos leyendo San Mateo capítulo del 23 al 27 y es cuando Jesús calma esa tempestad el Señor calma esa tempestad y por eso el, título, el Espíritu Santo lo ha titulado si vas en mi barca no temeré si vas en la barca de Jesús no temas, no temamos si vamos en la barca del Señor eh, tenemos que tener más confianza tú dirás, ¿es difícil? sí, humanamente a veces es difícil de pronto esa situación la vemos como que no va a pasar. Pero vemos que el Señor en cada, en cada circunstancia, en cada, en, cada, en cada momento, el Señor está ahí. A veces, como vemos en la palabra, eh, en la Biblia, en ese pasaporte hermoso, como yo lo llamo, con todo respeto, que es el pasaporte que nos va a llevar a una vida eterna porque somos esos embajadores del reino de los cielos. El Señor te está diciendo, no temas. Tú estás en mi barca, yo te voy a proteger. Yo soy el capitán de esa barca. Nadie sale de esta barca y se si sale es porque yo lo digo, te dice el Señor. No dice el Señor en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. En el momento que tú nos estés viendo y en el momento que nos estés escuchando a través de Cristianos en la Gloria Radio. Y es por eso que el Señor quiere que no temamos. Y cuando nosotros vamos en esa barca, mis hermanos de cristianos en la Gloria, el Señor una vez más a uh, Los discípulos dice Y vinieron sus discípulos y le despertaron Diciendo Señor salva, Sálvanos que perecemos Y muchas veces cuando Nosotros estamos en nuestra oración Decimos Señor ¿Dónde estás? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿Por qué me está pasando esto? Y el Señor Yo creo que dirá Mira tú hace tiempo Tomaste decisiones sin consultármelas ese ese mar esas olas fueron las consecuencias de nuestros actos de hace mucho tiempo pero el Señor no le toma nada sorpresa mis hermanos de Cristianos en la Gloria de aquí en Hablando con Jesús Podcast por Cristianos en la Gloria Radio y también por Facebook y Youtube y cuando una vez más el versículo 26 dice Él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? Y el Señor te está diciendo, ¿por qué teméis, hijitos míos, de hombres, mujeres de poca fe? Porque temen? ¿Por qué dudan? Si yo les doy cada promesa. Y es por eso que el Señor nos está hablando cada día a lo más profundo del corazón. Y, y yo digo que estamos pasando momentos hermosos. Personalmente lo estoy pasando cada día. El Señor me está enseñando más cosas que me falta? sí hay momentos que uno necesita desahogarse y me desahogo con el Señor y yo le digo Señor gracias por escuchar y por eso el Señor te, te, te dice ¿por qué teméis eh, como te llames de poca fe? Marta, eh, Arixa, Elena, Tomás Felipe, no sé cómo te llames, Pero el siguiente está diciendo ¿Por qué teméis? Hija, hija de poca, ah, de poca fe Y continúa el versículo 10, 26 diciendo Entonces levantándose Reprendió a los vientos y al mar Entonces el Señor se levanta, mi hermano O comienza a decir ¿Sabes qué? Ese problema ya lo pasaste Vamos al siguiente nivel y él comienza a reprender de pronto Esas cosas del mundo O cosas que realmente Tú estás, estás dejando Que entren a tu vida y te, y te están haciendo sentir mal Y te están, y, y te están te, op, ah, Poniendo esa opresión Pero el Señor Llega, se levanta y dice re, ah, Dice Levantándose Reprendió a los vientos y al mar Reprende todas esas cosas que tú hiciste y es por eso que el Señor te dice, ven a mi barca, porque tengo cosas grandes y maravillosas para ti. Porque cuando estás en mi barca, puedes ver tormentas, puedes ver olas que se pueden levantar sobre la barca. Pero yo tengo el control de tu vida, nos dice el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. el momento que tú eh, nos, nos estés escuchando en no sé en qué parte del mundo, pero siempre darle esa gloria y esa honra, y el poder a nuestro Señor. Porque Él es maravilloso, Él es grande, Él es majestuoso, mis hermanos, estamos en la gloria. Y es por eso quien está hablando con Jesús, porque el Señor dice y se hizo grande oranza, como todo se calmó. Y cuando el Señor habla, no únicamente al uh, miraculo que hizo con Moisés, únicamente eh, el, el, el, el Hijo, porque nadie ha visto al Padre. Cuando el Hijo le mostró la espalda, Moisés quedó sorprendido. Ahora cuando tú quedas sorprendido, cuando el Señor hace lo sobrenatural en tu hogar, en el trabajo, en el templo y en muchas cosas más, mis hermanos. Saludos en la gloria. Maravilloso eres, Señor. Grande eres. Y es por eso que siempre le damos la gloria la honra y el poder a nuestro Señor. Nunca nos cansamos de decirle, Señor, Gracias por ser maravilloso, gracias por ser tan hermoso, gracias por ser, estar ahí con nosotros, pero muchas veces no somos agradecidos. Y por eso te dicen, ven a mi barca, ven, ven a mi barca, yo yo estoy, yo ya pagué un precio hace dos mil años. Y por eso en esa barca debemos estar con esa armadura de Dios, preparados y con esa autoridad de, de que el Señor nos dio como nos habla que reprendió y nosotros, el Señor nos ha da dado la autoridad de reprender demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor dice, ven a mi barca, ven. Y continúa diciendo el versículo 17, de mis hermanos que estamos en la gloria, que dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Cada día conozco a Jesucristo personalmente, cada día lo veo y yo... Estoy diciendo lo mismo que, que que estos discípulos. Qué Dios tan maravilloso tenemos. ¿Qué, qué, qué Hijo tan maravilloso tenemos. Qué Espíritu Santo maravilloso tenemos. Cada día nos nos, nos sorprende. Cada día su, su, lo sobrenatural obra en mí, en mi hogar. Y le damos la gloria y la honra al Señor. Cada día estamos aprendiendo. Necesitamos mucho que madurar. Claro que sí. Pero. Cuando vamos en esa barca, mis hermanos, vamos a ver tormentas. Vamos a estar pasando por eso, de, de pronto momentos de bonanza, pero en el momento vuelve otra vez esa tormenta. Pero el Señor dice: No temas, no temas pequeña, no temas pequeño, porque tengo cosas grandes y maravillosas para ti. Te dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y algo maravilloso de esto, mis hermanos, es que tenemos la presencia de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo, mis hermanos, de, de que seamos en la gloria, a lo personal me ha cambiado mi vida. Me ha cambiado mi vida y, que, y yo le pido al Señor cada día más a ir en esa barca de él, porque cada día me está enseñando a no temer más, a confiar más en mí. Y necesito confiar más, porque el Señor usa, habla por las piedras prácticamente. Me dice, no dudes de ti mismo. Tú tienes mucho potencial. Yo sé que no son ellos, esos seres humanos, es el Señor hablando a través de esas, de, de esas almas, de esas vidas, diciéndome, no dudes pequeño, no, tenga, no tengas uh, pequeño, me dice, me, yo, yo siento que me está diciendo, hombre de poca fe, no dudes de lo que yo te he dado y lo que voy a hacer contigo, y sé paciente como lo hemos hablado. En esa paciencia realmente necesitamos entender que el Señor está procesando. Y si no, no lo ha dado. Es porque no ha sido el momento oportuno para que recibamos esa gran, esa gran bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos está diciendo, mis hermanos de en la gloria, que somos hombres de poca fe. Esos hombres de poca fe que realmente eh, hoy comenzamos con una palabra, mañana. Estamos contentos. Llega el martes, llega el miércoles, llega el jueves o, o cualquier día de la semana o el fin de semana se nos acabó la fe porque el Señor puso todo en bonanza. Ya vimos la tranquilidad y pasó otra tormenta y pensamos que el Señor está durmiendo, pero no, el Señor nos está cuidando. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es hermano, que estamos en la gloria de aquí hablando con Jesús y Es por eso que el Señor cada día. Cada día quiere que su pueblo realmente tenga fe, que realmente su pueblo confíe en él, el nombre poderoso, de su nombre Jesucristo. Es por eso que en Hebreos capítulo 11, versículo 1, pues nos habla de qué es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. Tenemos que creer que el Señor va a hacer cosas grandes maravillosas con nosotros y te lo digo en estos dos últimos meses he visto cosas maravillosas eh, post pandemia también hemos visto en mi hogar cosas maravillosas y le doy la gloria y la honra al Señor pido por muchas tengo muchos anhelos y Él lo sabe Él conoce tu corazón Él conoce mi corazón Él conoce realmente el propósito de cada uno de nosotros para con Él y para y ante todo quiero yo pido lo espiritual ese es mi gran anhelo lo espiritual porque lo demás viene por añadidura tú pides más en lo espiritual pero entre más se te da más se te eh, se te va a re, um, tú vas a rendir más cuentas entre más tú pidas más se te va a dar pero hay una responsabilidad más entonces mucho mucho ojo si tú pides mucho en lo espiritual bueno hay una responsabilidad grande es cuando tú comienzas en una empresa tú quieres crecer listo, entonces demuéstranos que tú, puedes, que tú tienes el, eh, la, la, eh, la capacidad de llegar a este punto que quieres llegar y así es en, con los reinos de los cielos ¿quieres más? sí, se te va a demandar más en el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso que también en ese mismo eh, capítulo de Hebreos versículo 6 nos dice pero sin fe es imposible agradar a quien? al Señor, a Dios, es imposible agradar y es esa fe que cada día necesitamos trabajarla y el Señor dice pidan fe, pidan hasta que sobreabunde en el nombre poderoso de su nombre porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es uh, donador de los que la buscan, tú realmente la buscas Tú realmente estás yendo en esa barca, realmente estás eh, motivada, motivada, que no importa lo que esté pasando, pero tiene la presencia del Señor en el nombre poderoso de eh, su Hijo Jesucristo. Que tú estás yendo en esa barca, que tú sabes que Él pagó un precio, y ese precio en ese madero significó mucho para cada uno de nosotros. Pero vemos que hoy en día la gente no lo está entendiendo y no quiere ir en esa barca, porque... Al entrar en esa barca, ¿qué, ¿qué pasa? Tenemos que morir al yo. Hay que morir a muchas cosas que mucha gente no está dispuesta. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, es lo que quiere el Señor. Y en una misión estábamos hablando uh, que mucha gente no quiere uh, durar mucho, no quiere llegar a viejo. Y es por eso que el Señor, el, mis, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, Uh, vemos que mucha gente quiere eh, los placeres de este mundo las cosas de este mundo pero realmente no quiere ese compromiso con el Señor y cuando tú realmente te, te comprometes con el Señor no hay temores que comiences a pasar de pronto eh, al siguiente nivel y de pronto hay un temor lo puede haber pero el Señor cada día va puliéndote va procesándote porque lo que va a venir el próximo año va a ser mejor en el nombre poderoso Poderoso Jesucristo. Yo sé que queremos cosas. Ah, quieres esa casa, ese apartamento. De pronto quieres ese medio de transporte. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor lo va a dar. Pero como siempre lo digo, pide primero lo espiritual. Pide por tu esposo, por tu esposa, por tus enemigos. Y cuando tú metes en esa barca comienzas a morir ese yo y cuando tú, tú comienzas a meter en esa barca comienzan a morir muchas cosas la pedidera comienza a morir y, y más bien comienzas a conectarte con Dios y la pedidera ya comienza a ser como pedir más por la familia que por un que por un bien material porque es muy importante que nuestras familias estén en esa barca y que ellos también no teman que ese Dios vive de poder como, lo, como está trabajando contigo lo va a hacer también con tu con tu familia, con tu hogar en el nombre poderoso Jesucristo, y es por eso que el Señor en esta, en esta hablando con Jesús propias también nos dice en un capítulo anterior de Hebreos en el capítulo 10, versículos 38 y 39, nos dice algo maravilloso mis hermanos de Jesús en la gloria, mas el justo vivirá por fe y si Uh, retro, uh, y se retrociere no agradara, agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden pero para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma ¿sí lo que te está diciendo el Señor? el Señor te está diciendo yo te subí a esa barca y cuando comiences a ver esas tormentas esas olas tan grandes, no temas. Porque si te, si te hice subir a esas barcas, ¿por qué? Vas a ver cosas sobrenaturales, vas a ver cosas que no vas a entender en ese momento. Pero cuando todo esté en bonanza, todo esté tranquilo, vas a decir, Señor, gracias porque me has subido un nivel de gloria, a un nivel sobrenatural. A un nivel que estoy entendiendo cuál es mi propósito en esta tierra. ya Estoy entendiendo cuál es el propósito realmente, Señor, que tú me has traído a ese hogar, a esa familia, a esa nación, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos habla cada día más, a, nuestro, a lo más profundo de nuestro corazón. Que entremos a esa barca, que no temamos como comenzamos esta hermosa... esta hermosa... A, como, como tú lo quieras llamar, predicación, podcast De que, uh, que Jesús calma la tempestad Cuando Jesús calma la tempestad, calma todo Cuando Jesús calma la tempestad, todo es diferente Cuando Jesús calma la tempestad y estés tú en la barca con el Señor Todo es más llevadero Yo sé que hay noticias duras Estamos viviendo momentos postreros eh, mucha violencia, mucha inseguridad pero cuando estamos en el Señor todo es más llevadero, no temeré vemos la gente preocupada angustiada pero cuando tú estás en el Señor todo es diferente eh, yo siempre me imagino mis hermanos de Cristianos de la Gloria querido oyente, querido televidente cuando estamos caminando en, en lo natural no se va a ver, pero en lo espiritual, yo me imagino que habrá ese fuego o esos ángeles cubriéndonos, cuidándonos en el nombre poderoso de, de, de, uh, de Jesucristo. Porque estamos en esa barca y nos estamos también porque confiamos en Él. Claro que somos prudentes. Claro que no debemos hacer cosas que, ah, no, yo, yo estoy con, eh, con Cristo y me en este lugar donde se, hay mucha violencia y yo, yo sé que no me va a pasar no. Si, el Señor no, si el Señor no te ha enviado a esos lugares, no vayas. Y una vez más, necesitas, es, cuando estés en esa barca, comienzas a escuchar la voz del Señor. Cuando estás en esa barca, vas a ser, yo sé que vas a tener esa comunión, vas a comenzar a entender lo que el Señor quiere contigo cuando estás en esa barca. Lo que vas a querer es llenarte más de su presencia. Cuando estás en esa barca vas a querer más estar con Él. El carro, la casa y la beca van a ir a un tercer, cuarto, quinto plano. Claro que lo anhelamos, claro que sí. Pero lo, cuando te comiences a llenarte, Cristo, y comiences a entrar a esa barca y no temas, es porque ya comenzó algo sobrenatural, ese nivel que de gloria que el Señor quiere que realmente tú tengas. No por un tercero, sino tú mismo. El, el Mira, el Hijo pagó un precio para que tú tengas esa comunión con el, con el Padre a través del Hijo. Y el Hijo nos dejó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos entender estas palabras. Para que te, eh, podamos tener esta sabiduría. Y siempre pidiendo esa sabiduría que viene de los cielos. Siempre pidiendo esa sabiduría que cada día nos va a hacer entender esta hermosa palabra este hermoso pasaporte, como lo llamo con respeto, que, que es ese pasaporte que eh, nos llevamos a todo lado y le damos la gloria y la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial. Él es maravilloso, Él es grande. Y tantas cosas que Él quiere hacer con nosotros, que subamos esa barca, pero muchas veces, como una vez más, vemos que esa tormenta allá al fondo. No, yo no me quiero subir a esa barca porque allá al fondo va a haber una tormenta y no, yo me voy a hundir. No, pero el Señor te está diciendo sube yo te cuido sube obedece y ya ¿Qué, ¿qué piensas? ¿quieres subirte a esa barca? yo sé que dijiste un gran amén y si dijiste este gran amén vas a comenzar una travesía vas a comenzar realmente lo, oh, lo que el Señor va a hacer contigo a ser grande una vez más Tienes que morir a ese yo, a esas cosas que el Señor, de pronto, hace mucho tiempo cuando comenzaba, comenzabas en esos, o comenzamos en esos caminos del Señor, que era eh, nuestra prioridad. Pero hoy la prioridad es más escuchar su voz, sentir más su presencia, sentir más que hay ese Cristo en nosotros eh, y poder transmitir ese Cristo en nosotros. A cada una de esas personas que el Señor pone en nuestros caminos en el nombre poderoso de Jesús. Sentir esa presencia, ese hermoso, maravilloso en el nombre de Jesucristo. Hermoso, eres Señor. Nuestras almas te lavan, te glorifican, amado Padre Celestial. Y al hablar tu palabra, Señor, nos gozamos, Padre Celestial, porque estamos dando las buenas nuevas de reino en los cielos, Señor. Qué hermoso es hablar del Señor. Únicamente hablar del Señor me da alegría, me da paz, me da tranquilidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Únicamente hablar del Señor, sabemos que eh, uh, esta palabra va a caer en buena tierra. Cuando cae en buena tierra hay, un, hay alegría, hay gozo en los reinos de los cielos. Porque se está ganando y nosotros estamos poniendo esa semilla. El Señor está, está recogiendo esa, esa cosecha. Era el nombre poderoso, su nombre. La obra no la hacemos nosotros. La obra la hace el Señor. Nosotros somos únicamente unos instrumentos, somos los perros. El gran pastor, el que pagó el precio, él es el que va a hacer la obra. A nosotros, no únicamente el Señor dice, ¿qué hay, ¿qué hay que decir? Nos ayuda para entender la palabra, para escudriñarla, o, o si no entiendes, ¿qué es escudriñar, Profundizarla. Y ser esas grandes atalayas, Y como lo hemos hablado en otras emisiones, somos esas atalayas que realmente necesitamos estar despiertos y dando las buenas nuevas reino a los cielos por, eh, y ser luz en las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Un salmo maravilloso que el Señor nos trae en esta misión de Hablando con Jesús Podcast, mis hermanos, que nos habla en el Salmo capítulo 37, versículo 3. Esperan al Señor y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado en esa ir en esa barca hay que tener una paciencia en ese ir en, en esa barca el Señor quiere que realmente puedas entender que el Señor eh, está diciendo espera en el Señor, ya es bien espera en el Señor, en su momento, en su tiempo y una vez más y volvemos y vamos a repetirlo vas a ver la tormenta, espera, tranquilo no seas como los discípulos se desesperaron, se angustiaron no, el Señor tiene todo bajo control y y estamos aprendiendo, claro que sí. Cuando veas la primera tormenta, no te asustes, no te angusties. El Señor está diciendo, tranquila, tranquilo. Yo tengo el control. Pero llegó el momento de que, confía en mí. Y lo dice, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Cuando tú comienzas a vivir en, en, en la presencia del Señor y cuando dices el Salmo, y en verdad serás alimentado, es lo que te estaba hablando. Ya lo material pasa a la segunda, a, a la tercera, cuarta nivel. Ya tener más su presencia es la prioridad, mis hermanos, de que en la gloria. Es esa prioridad que, que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas. Que Él sea lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo sexto, lo séptimo. Y después venga lo otro. Porque lo demás viene por añadidura. Y siempre ando en la gloria y la honra a nuestro Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí en Hablando con Jesús Podcast. Un proverbio también maravilloso que nos habla el Señor, que nos habla en el proverbio capítulo 29, versículo 25, que nos dice, El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será levantado. ¿Tú confías en el Señor? Tú dirás, claro que sí. Comienza a pedir a llenarte de esa presencia. Comienza a pedir a que tú quieras entrar en su barca. Comienza a pedir a que no vas a tener el temor, en el nombre poderoso de su nombre, y tenlo por seguro y, y te lo garantizo, como lo dice este hermoso proverbio, mas el que confía en el Señor será levantado, Tú comienzas a confiar en el Señor, eh, esa petición de ese esposo, de esa esposa, de sus hijos, van a comenzar a trabajar, se van a llenar de su presencia, esa parte de pronto de económica que quieres también va a surgir, ese, ese trabajo también va a surgir, pero una vez más, tienes que subirte a esa, a esa barca, súbete a esa barca mis hermanos, mi hermana, súbete a esa barca, no tengas miedo, no únicamente te quedes con lo que te diga tu líder, tu pastor, no, no únicamente te quedes con eso, llénate de su presencia, llénate de la presencia de, de Jesucristo y comienza a leer la palabra no te quedes únicamente con lo que te diga ese liderazgo una vez más perdona que sea repetitivo pero es lo que me impone el Espíritu Santo llénate más de su presencia y verás que para el próximo año vendrán cosas maravillosas y recordarás esta misión este podcast de aquí en Hablando con Jesús diciendo ah, yo escuché esta, esta palabra de Dios de pronto en el momento no entendí, pero para el 2023 comenzarán a pasar cosas maravillosas. Porque comencé a entender, entré a esa barca, vi tormentas, vi olas que, pues, eh, que llegaban a esa barca. Pero el Señor me, me decía: No temas, mujer, hombre de poca fe. No temas, que lo tengo bajo control y todo va a estar como en bonanza, tranquilo. Porque el Señor tiene el control de nuestras vidas Pero desafortunadamente nosotros los seres humanos los, eh, estos, Nosotros los mortales Ay Dios mío eh, Yo digo Señor Tanta paciencia, tanta misericordia Tanta gracia que, eh, que tú nos tienes Señor Y se le agradecemos Porque él sabe que fallamos Pero realmente que, que esa parte que fallamos No se vuelva un deporte Sino que realmente entendamos que eh, Él quiere que realmente hay una transformación genuina en nosotros, en el nombre poderoso Jesucristo. Y también, mira que en Isaías, yo sé que te sabes este versículo, en Isaías capítulo 41, versículo 10, que nos dice, esto es en la Reina Valera, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Ese angustis es el Señor que está diciendo: No te preocupes, no te aflijes, no te preocupes, no te aflijes, porque yo tengo el control, yo soy el capitán, yo construí esa barca y no temas, te dice el Señor, porque yo soy tu Dios. Si tú realmente conoces reconoces a Jesucristo como tu Señor te está diciendo no te preocupes no te afliges es lo que significa esa angustia es lo que tú necesitas hacer con la palabra del Señor para que no te pierdas para que no te angusties para que no te preocupes porque en su palabra es la palabra más perfecta y al, al leer esa a la palabra de Dios te llena de paz de tranquilidad en el nombre poderoso Jesucristo Jesucristo y continúa diciendo este versículo 10 Te fortaleceré Ese fortaleceré el Señor Mira que nos habla como que Te haré, uh, te haré fuerte Te haré alguien en esta vida Te haré fuerte Mejor dicho espiritualmente Pero búscame a todo momento Búscame Que mi presencia esté contigo Ora, lee mi palabra Pero como una vez más lo hemos, vi, lo hemos hablado en nuestras emisiones y los vemos en el día a día. Una cantidad de gente que está conectada a los celulares, pero no está leyendo la palabra de Dios. Yo no les estoy pidiendo que te leas la Biblia completa en un día. Léete un capítulo o léete de ese capítulo tres versículos, porque de esos tres versículos vas a sacar tema como para un mes. Únicamente un versículo tú puedes sacar tema. Va tres meses. Te lo digo. Y va a haber tema, tema, mucho que hablar. como uno o dos versículos de la Biblia. Es lo que necesitas hacer. Y lo que te estoy diciendo, que es fortalecer. Tú puedes leerlo así. Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te guardaré. Te sostendré con mi, con mi diestra victoriosa. Ok, punto. Cierro la Biblia. No. Profundiza. Cuando vayas en esa barca, comienza a profundizar que ese Dios vivo de poder que te invitó a esa barca y te dijo que no tema, ¿qué quiere decir cuando dice fortaleza? ¿Qué es lo que está queriendo decir Él? ¿Qué me está diciendo? Él te está diciendo, no que te preocupes. Te está diciendo, te haré fuerte. Te haré alguien en esta vida. Y cuando dice, y te ayudaré, te sostendré con mi fiesta victoriosa. Y se si sostendré es mantener firme. Te va a defender. Y en hebreo eso significa apoyar. Te va a defender, te va a apoyar. Y te va a mantener firme. En esa barca. En el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. No importa la, eh, el problema que estés. Comienza a hablar con el Padre, ora. Pero yo sé que en ese momento de oración se te viene que qué vas a hacer de comida, que todo, en ese momento todo el mundo te va a llamar, se, te dan ganas de hacer tantas cosas. Es porque el mismo enemigo no quiere que tú te concentres, o de pronto permaneces en esas redes sociales, 10, 15, 20, una, uh, media hora, una hora que esos 15, 20 minutos se lo dedicarás al Señor no le limites al Señor dale, dale, dale su tiempo como Él te da el tuyo Él está 24 horas 7 días a la semana 365 días al año te está dando eh, su, su presencia estás, estás, está con sus brazos abiertos y por eso cuando ese no temeré, no temas el Señor en la Biblia dice no temas la palabra no temas está 365 días al año cada vez que Él deja que tus, tus ojos se abran o tus hijos también abran los ojos tu esposo, tu esposa es no temas y esto viene también para mí no teman porque les dice abrirse les dice aliento de vida hoy les dice oportunidad de abrir los ojos porque lo que van a hacer hoy van a hacer van a hacer cosas maravillosas tú esperas de pronto ver relámpagos uh, fuego, no tu actitud va a hacer pensar a es injusto iba a decir pero no me respondió de la manera que debía responder no, no, no me dijo nada. La forma que habla es diferente. ¿Por qué no me respondió así? ¿Por qué actúa de tal manera? Pero se dice ser cristiano. Porque en ese no temas, tú comenzaste a hacer luz en las tinieblas, sal en el mundo. Y cuando comienzas a estar sal en el mundo, en luces en, en las tinieblas, comienzas a realmente a mostrar que un cristiano se muestra realmente que cuando entras a barca, comienzas a morir a ese hecho. Estás dispuesta, estás dispuesto? muy listo yo. Algunos dirán, uff, ah, comienzan a pensar, otros dirán, amén. Morir, ya sé yo, es morir a muchas cosas. ¿A qué estás dispuesto a morir por el, por el Señor? El Señor hizo algo grande por ti hace dos mil años y Él pagó un precio. Dio a su hijo. ¿Qué estarías dispuesto tú? ¿A cambiar tu actitud? ¿A cambiar tu forma de ser? ¿A no decir más groserías? A que te pregunten, tú no eres el mismo de antes o no eres la misma de antes. ¿Qué te han hecho? Y tú vas a responder, que entré en esa barca donde tengo ese Dios vivo y de poder. Y me ha transformado y me ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Es lo que vas a responder. Y tú, hay momentos, para el momento como lo que he aprendido. Momento de hablar, y en ese momento de hablar vas a decir: Te gustaría entrar en esa barca y te gustaría conocer este Dios vivo de poder. Y yo sé que esas personas dirán: Claro que sí, lo quiero conocer. Algunos dirán: No, y, no, y en ese momento no te aflijas como lo hice aquí en 10 41, 10, porque te haría fuerte cuando te respondan eso. Te en el corazón porque tú quieres que esa, ese familiar, ese amigo, ese compañero de trabajo, lo conozca también al Señor. Pero llegará su momento. Precisamente, y no me quita autoridad en decirlo, y lo voy a compartir con vosotros. Eh, yo me, no recuerdo si era ayer o esta semana que pasó. Yo, yo le decía a mi esposa, estoy, no sé, me siento un poco triste. Porque... Voy en la barca del Señor. Pero, ¿será que esas oraciones de nuestros familiares, para que nuestros familiares lleguen a Cristo, están siendo escuchadas? Tú me dirás, ¿por qué dices eso? Claro que sí. Dirás tú. Pero, ¿soy un ser humano? Fallo. Fallo también. Y le digo al Señor, Señor, algo maravilloso, señores, que mis familias lleguen a tus pies, Señor. Sácalos de ese confort. Sácalos de, de algo, de eso que realmente los está desviando a buscar tu mirada, buscar tu presencia. Que ellos suban los ojos de tu presencia y pongan sus corazones a ese Cristo Jesús. Y si vinieras, uy, Señor, se fueran conmigo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y ella me respondía. Claro que se está escuchando. El Señor la está escuchando. Y, y me acuerdo que ella me decía. Así como alguien oró por ti hace mucho tiempo. Muchas personas tuviste. Y tú no hiciste caso. Y me hacía recordar cuando. Muchas personas. Diferentes personas. Eh, me hablaban de Jesús. Y no hice caso. Eso sí. Como lo digo. Volgarmente me golpeé con la pared muchas veces Me golpeé la pared muchas veces Pero Entendí Que sí, el Señor los va, los va a traer a, a sus pies A su momento, a su tiempo Y como que sentí ese desahogo Esa tranquilidad Y dije, verdad Voy en esa barca No tengo que temer y tengo que confiar la promesa del Señor en el nombre poderoso de su nombre y es por eso que por eso le doy la gloria y la honra al Señor que cada día eh, no quiero ser como los discípulos sino no desesperarme vivir el día a día vivir tranquilo y entender que si el Señor donde me ha puesto, donde te ha puesto es con un gran propósito siempre hagamos la voluntad de Dios porque al momento que hagamos nuestra voluntad, mis hermanos, como lo hemos hablado, todo al comienzo puede salir bien, pero al final no es lo que el Señor quería. El Señor quería una puerta más grande en tu vida, pero tú escogiste la más pequeña. Y lo que tú querías, pues el Señor dijo, bueno, yo quería algo más grande, quería eh, que hiciera algo mejor para mí. Y hizo algo hermoso, ganó personas, pero quería que hiciera más para el reino de los cielos y es por eso quien está hablando con sus propias el Señor dice invita a mi barca, acá. vamos adelante, sube y tú ves que y sientes que esa barca se está moviendo pero tú dices Señor, Señor Señor, Señor sálvanos que perecemos, no, tranquilo ven, sube que esas olas agitadas de pronto sean tus problemas comienzas a entregárselos al Señor y tú comienzas en esa barca y Señor a temer, a temer y se mueve esa barca y ese barco se comienza a mover y el Señor tranquila, tranquilo tranquilo y el Señor va a reprender esos problemas y esa barca va a comenzar a estar más más quieta, más suave Esas olas, esos problemas se van a comenzar a ir porque se los estás entregando al Señor y es por eso cuando comienza la barca a estar quieta, más calmada, y entregarle sus problemas al Señor, todo el mundo te va a mirar diferente. ¿Ya? Me pasa. Y como lo comentaba hace dos, sema hace dos semanas, eh, hay muchachos que vienen a mí y me preguntan, ¿tú eres cristiano? Yo sin decir, yo sin decir, soy directamente, yo no digo que soy cristiano. La gente viene y me pregunta, ¿eres cristiano? ¿Y yo por qué? A veces, eh, iba a hacer en inglés, most of the time, muchas veces, uh, yo hago las preguntas, I, I ask the questions. Hago las preguntas, pero esta vez, ellos la hacen. Estas preguntas, ¿tú eres cristiano? Eh, y comienzo, ¿y por qué me preguntas eso? Tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de, no sé, eres diferente a los demás. Y yo comienzo, ¡yes! ¡Sí, Señor! Estamos haciendo el trabajo. Y tú lo estás haciendo a través mío. Y cuando comienzan a ver esa misericordia, esa gracia que me está dando el Señor porque me me entré a esa barca y no estoy temiendo. Hay momentos que siento como que, ay, como me quiero bajar de la barca, pero no, no, no, no, no. Hay que seguir en esa barca. Y yo, y yo digo, y yo lo digo: si comiencen a conocerme a mí, van a comenzar a conocer a Jesús. Y cuando van a comenzar a conocer a Jesús, van a conocer al Padre. Y yo digo, Uf, Señor, estás, yo soy el perro, yo soy el instrumento que, que estás utilizando, Señor. Y estos jóvenes. Uf, aleluya, Señor. En el nombre de, de tu hijo Jesucristo, Señor, va a haber algo sobrenatural en ellos. Y eso es entrar a esa barca, a ser diferente. No que andes proclamando y gritando y aleluya y no sé qué. No. Que la gente vea a Cristo en ti. ¿Qué me falta? Sí, Señor. ¿Cuánto me falta? Yo creo que un 90%. Únicamente yo. No, 95% me falta. Yo, yo creo que únicamente yo un 5%. Porque para ser como el justo, pff, yo creo que ninguno va a llegar a hacer eso. Mi alma te alaba, Señor. Eres grande y maravilloso, Padre Celestial. Ya para ir terminando, mis hermanos, esto, esto es hermoso. Hablar, de, hablar del Señor, me encanta. Me encanta, me encanta. Es, eh, es lo mejor que me ha pasado. Eh, lo mejor que me ha pasado en esta vida que me ha dado el Señor. Y para además ser luz en las tinieblas en el mundo y estar en esa barca. que Una vez más, van a haber tormentas, pero cuando hay tormentas como que ya uno lo lleva diferente. Al comienzo me pasaba como a ti te pasaba. Esa barca comenzaba a moverse y yo, señor, no sé qué, no sé cuánto. Y terminaba en el hospital, porque me llevaba esas cargas porque creía que las ovejas eh, yo las iba a controlar y no sé qué. No, eso, las ovejas del señor porque es el buen pastor. Ya. Yo transmito el mensaje, lo quiere recibir, recíbelo. El que no, ok, el Señor es un caballero. El que quiere, el Señor da ese libre albedrío. El que no quiere, no quiere. El que, el, el que escuduñe la palabra, el que realmente sabe entenderla y el que está escuchando, lo que, el que realmente debe escuchar. Eh... Y sabe discernir quién está en santidad y quién no Allá cada uno con Dios Yo únicamente te, te digo Ten cuidado con quién A quién estás escuchando No escuches esas voces ajenas, hermanos En el nombre del poderoso Jesucristo te lo digo No escuches esas voces ajenas Porque esas voces ajenas Entre comillas Dicen tener a Cristo pero no tienen a Cristo más bien te van a atar en lo espiritual, en, terna, en, lo, en lo natural, en lo externo. Tú puedes ver todo tranquilo, bien, chévere, maravilloso. Pero en lo interno se está arrastrando tu alma y muchos más. Que Dios tenga misericordia. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1. Para ir terminando, mis hermanos en la gloria. No se angustien, confíen en Dios, nos dice el Señor. Y confíen también en mí te está diciendo el Señor confía en el Padre y confía en el, en el Hijo a través de su Santo Espíritu que nos está mostrando la verdad y una vez más comienza a leer la palabra de Dios no te dé pereza yo creo que lo hablamos en el en el en un hablando con sus esos del creo que el domingo pasado ah, ante todo pedimos disculpas por el audio tuvimos problemas de audio en esa misión discúlpenos por favor Ah, queremos pedir esas disculpas y ya para ir terminando último versículo que nos da el Espíritu Santo primera de Pedro 3.14 nos dice dichosos si sufren por causa de la justicia no teman lo que ellos temen ni dejen ni se dejen asustar mira el Señor nos termina con la primera de la carta, la carta de Pedro no se, dejen no se dejen asustar tranquilos yo estoy ahí y ya algo que he aprendido durante estos uh, meses y medio. ¿no? Alguien puede saber más, pero mira, yo puedo humillar al, al que se cree más, al que no me conoce y eso. Porque se cree más y, y, y supuestamente me, y que me conoce, no sé qué. Y lo he visto. Aquellos orgullosos, aquellos vanagloriosos y todo eso. Cuando yo lo vi, yo en estos últimos en este último mes y medio dije, wow. Yo que he sorprendido, Señor, tu palabra se cumple. Eres maravilloso. Cierra tus ojos un momento, Padre celestial, para la gloria en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gloria, honra y poder, Padre celestial. Queremos agradecerte por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos entren a en esta barca, Señor. Que no tengan miedo, que estén en tu presencia, Señor. Y como lo dice eh, Isaías 41, 10, Señor. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo sé, Señor, que tú nos has sostenido con tu diestra. Tú nos vas a apoyar, Padre Celestial. Nos harás más fuerte Señor, en lo espiritual. Nos, hará, nos, harás de, nos quitarás toda preocupación, toda aflicción en el nombre poderoso de Jesucristo Señor nos vas a mantener firme nos vas a defender de toda esa inmundicia Señor que quiera estar en nuestras vidas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo amado Señor poderoso Rey yo te pido por nuestra nación de Colombia Señor por el gobernantes Señor si hay algo que no te agrada de ellos Señor que tú seas liberando esas almas Señor para el celestial y realmente que sean conociéndose a Dios vivo y de poder te pido por los niños, por los, por los jóvenes, Padre Amado, que se están perdiendo. Te pido, Padre Celestial, por que Colombia reconozca a Jesucristo como su fundamento. Te pedimos por Israel, Señor. Te pedimos por tus escogidos, amado Rey, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre Celestial, por aquellos que a, al tener ese temor, entra una enfermedad, Señor. Al tener esa enfermedad, hay una preocupación. Al tener esa enfermedad, de pronto puede causar un cáncer, puede causar un problema de salud, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sale fuera de sus vidas, Señor. Todo temor, todo miedo, Señor. Todo problema, Señor, que estas personas tengan. En el nombre de Jesús, Señor, todo impedimento realmente a saber que esta persona ha sido abusada espiritualmente Padre Celestial porque hay mucha gente que están haciendo abusadas espiritualmente están siendo atormentadas espiritualmente porque hay muchos que se están parando en altares púlpitos Señor que están envenenando, que están atando a tu pueblo en el nombre de tu Hijo Jesucristo Señor acaba con todo eso Señor no les estoy deseando el mal Señor sino realmente queremos un pueblo Señor que esté recibiendo un alimento limpio y puro en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Señor Padre Celestial que tu Santo Espíritu descienda en cada uno de ellos y te damos la gloria honra y poder Señor Padre Celestial Padre la gloria, gracias mis hermanos por escuchar en este Hablando con sus Podcast una misión que nos pone en el Espíritu Santo un domingo más y gracias por escuchar también Cristianos en la gloria, radio, baja esta aplicación si tienes eh, la aplicación, si tienes el sistema de Android, puedes buscarnos por Cristianos en la Gloria y ahí puedes bajar la aplicación, escuchar eh, nuestras emisiones y también escuchar música, música, música cristiana, dándole siempre la gloria y la honra eh, al Señor. Y no te canses de dar las buenas nuevas del reino de los cielos y transmitir realmente que eres luz con tu forma de ser, con tu comportamiento y como lo aprendí. Porque va a haber momentos de callar, en momentos que necesitas hablar. Más va a decir lo que como actúes que lo que hables. Entonces, mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo y nos veremos en otra misión. Aquí en la pregunta. Escucha créditos y en Hablando con Jesús podcasts.